Yo soy obviamente Miss Ya casi mente no está contornada, muy poquito Aquí Liquid highlighter Lo Voy a usar este Porque ya saben que yo adoro el rubor Game Face de Colourpop Necesitar pigmentos y que voy a usar ahora es este encima de Game Face De Slick. Mi esposo me acaba de decir que esa chica no es Natalie Portman, que se llama Keira Knickley. Demonios, son idénticas. ¿Lo logré? Uh, se me olvidó ponerme el lápiz marrón debajo. y Yo no tengo lápiz marrón, me voy a poner un poquito de la misma máscara. Y ella tiene un color prácticamente inexistente. Dame un like. <fait> si <brisa> mi perro deja de la ver sería mejor. Creo que lo haga. No olvides suscribirte a Classy Miss Channel.